La lucha de Sol Pérez, su fribulimia de chica. La mediática reveló que tuvo un trastorno alimenticio en su pasado y reflexionó sobre los comentarios que le dejan los haters en la actualidad. Los detalles, en la nota. En más de una oportunidad, Sol Pérez exhibió su voluptuoso cuerpo en las redes sociales y se dejó halagar por los miles de comentarios que recibe de parte de sus seguidores. Sin embargo, existen quienes optan por criticarla sin importar herir sus sentimientos. Siempre hay odiadores, porque una genera amor y odio. Me saca de quicio cuando quieren agredir a alguien por su aspecto físico o su figura, porque hay muchas chicas y muchos chicos que sufren anorexia y bulimia. Manifestó en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina. Y continuó, me pasó que el otro día subieron una captura de pantalla de un móvil en América, arrobando a Ángel de Brito diciendo que yo estaba redonda y que ahora tenía que demostrar que era más que un culo. Me hubiese gustado que Ángel diga algo. Reaccioné, porque él está en el medio y no dijo nada. En consecuencia, luego de que aquella usuaria de Twitter la agrediera, Sol le respondió Filosa. Mina Forra como vos no hay, ¿no? No sabes lo gorda que estoy, no duermo de lo mal que me tiene. Pensar que por gente como vos sigue habiendo chicas que sufren anorexia y bulimia. Forra. <risa> Luego de que la rubia dejara ese comentario, despertó en sus seguidores la duda de haber sufrido alguna enfermedad en su pasado. Es por eso que sincero, yo sufrí bulimia de chica, esos comentarios una los registra y después piensa que tiene que estar más flaca. Te quieren imponer un cuerpo perfecto y no es lo saludable. Por último, la vedet reflexionó, luego de lo que pasó con Telma, los mismos medios que avalaron comentarios como chicos, es Sol Pérez. Pero después se colgaban de la almohadilla mira cómo nos ponemos. Qué hipócrita es la televisión y el medio, te conviene ponerte del lado de la mujer pero ese o el primero en faltarle el respeto. Sol Pérez, filosa contra Ángel de Brito, dijeron que estaba redonda. Él está en el medio y no dijo nada. La modelo continúa enemistada con el conductor y le recriminó con dureza su actitud. Entérate. No se dan tregua. Desde los comienzos de su pelea en Soul Match, Sol Pérez y Ángel De Brito vienen manteniendo una disputa a través de las redes sociales y la televisión. Ahora la ex chica del tiempo volvió a la carga contra el conductor de Los Ángeles de la Mañana.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 Subieron una captura de pantalla de un móvil en América, arrobando a Ángel diciendo que yo estaba redonda y que ahora tenía que demostrar que era más que un culo. Me hubiese gustado que él diga algo, reaccioné, porque él está en el medio y no dijo nada.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 porque hay muchas chicas y muchos chicos que sufren anorexia y bulimia, afirmó. También la modelo criticó el doble discurso, luego de lo que pasó con Telma, Fardin, los mismos medios que avalaron comentarios como chicos, es Sol Pérez después se colgaban de la almohadilla mira cómo nos ponemos.